La secretaria de Igualdad del PSOE de San Pedro y representante del PSOE en la Mesa Local de Seguimiento de Malos Tratos, Ana Leschiera, junto a la presidenta de Marbella Feminista, Carmen Baro, han anunciado hoy que el PP no está cumpliendo con el pago para el traslado de las víctimas de violencia de género a las casas de acogida. Hola, buenos días a todas y a todos. Gracias por asistir a esta convocatoria de rueda de prensa. Eh, en ella participa... La compañera Carmen Baro, de la Asociación Marbella Feminista, y yo, Ana María Lesquiera, que formo parte de la ejecutiva del Peso de San Pedro Alcántara, llevando el área de igualdad. Y sobre ese tema vamos a hablar hoy, sobre el tema de igualdad. Eh, primero, el, la pasada semana se convocó la mesa local de seguimiento de malos tratos de Marbella, a la que asisten... Eh, bueno, la, la policía, sanitarios, políticos, delegación del gobierno, el Instituto Andaluz de la Mujer, bueno, una serie de instituciones. En ella eh, se dice, se cuenta y se habla de que había habido un problema con el traslado de una mujer a, eh, que necesitaba un traslado a Málaga, a una casa de acogida, pero que el taxista, que el, la persona en que era encargada de llevar a esa mujer o que tenía un trato con la delegación para llevar a las mujeres a Málaga, se niega a hacerlo. Entonces, como no se contó nada más en la mesa, eh, eh, estuvimos averiguando y el problema es de que este, a este señor se le debe al menos una, un traslado anterior de otra mujer. Entonces ha dicho que hasta que no se le pague, él no piensa cumplir con el con el contrato. Nosotros cuando fuimos, cuando Pepe Bernal fue gobierno y con Izquierda Unida hicimos en la delegación de igualdad, porque apenas llegar nos quedamos sin el, la empresa de taxi, que también se negó a hacer traslado por problemas de pago y todo lo demás. Entonces movimos hilo y tierra en el ayuntamiento con las delegaciones, con tesorería, con intervención y conseguimos de que se nos adjudicara una caja chica, de seis, un adelanto de presupuesto de 600 euros para tener para esas emergencias, ¿no? para que el taxista no tuviera que esperar tres meses para que se le pague. Ese dinero lo manejaba la funcionaria que estaba en ese momento en la delegación, pero bueno, afortunadamente no tuvimos que usarlo porque bueno no se produjo en ese corto plazo de, de, de, desde que lo tuvimos hasta que nos fuimos con la moción de censura, no hubo que hacer ningún traslado. Nos encontramos ahora con que no sabemos el motivo por el que a este señor, si es el mismo, no lo sé, no se le está pagando y desde el PSOE se va a llevar a ruegos y preguntas al Pleno, pregunta por qué, por qué está pasando eso, que es un caso grave de que una mujer llegue con, un, con una necesidad de trasladarla a una casa de acogida y no haya manera de hacerlo. Se van a pedir explicaciones y además se va a pedir una solución urgente al problema. Bueno, eso, eh, por un lado, eso. Luego, lo que sí quiero, que hace tiempo que no hablamos, es sobre el plan de igualdad. Nosotros, cuando gobernamos, también pusimos en marcha un plan de igualdad del ayuntamiento, de empresa, que fue pionero en España, y en el, de hecho en Andalucía seguro, y eh, se aprobó, y a partir de que nos fuimos, en el 2017, eso quedó archivado, quedó guardado en un cajón, y el plan de igualdad quedó en el absoluto olvido. Se fueron venciendo los plazos de los de, lo, de las medidas que había que aplicar y eh, a los cuatro años, cuando ese plan ya queda, queda obsoleto y hay que renovarlo y volverlo a, a remozar y, y volverlo a votar en el Pleno, ¿qué se hace? Se copia prácticamente el 99% del mismo plan que nosotros habíamos elaborado, con, la, con el compromiso de, de un montón, porque es transversal, de, de las delegaciones del ayuntamiento y del personal del ayuntamiento que, que estuvo presente y eh, el comité de empresa. ¿Pero qué pasa? Lo único que se hace es cambiar los plazos, la fecha de los plazos, de los términos en los que había que cumplir esas medidas. Entonces queda el mismo plan, que en vez de, de, de, de, que, de que se ve una vez vencido, bueno, lo prolongamos cuatro años más, pero no lo aplicamos. El problema es que no se está aplicando. Y sobre todo en el área de la mujer, que son las limpiadoras, que después Carmen también puede ampliar un poco más ese tema, a las limpiadoras que están pidiendo jornada completa y no se les está escuchando, que ahora se les ha ampliado una hora y no se está dando el, el servicio que fue un compromiso y que está incluido en el plan de igualdad. A, a raíz de eso tiene eh, dos requerimientos el ayuntamiento, uno en abril del 19 y otro en diciembre del 22, dos requerimientos, el segundo ya de gravedad porque el primero no se ha cumplido y, y bueno, y queremos saber qué es lo que se está haciendo porque de verdad no se está cumpliendo un plan que hace ya desde el 2017, que está aprobado hace cinco años y no se le escucha. Y del plan de diversidad mejor ni hablemos porque lo dejamos medio hecho. La señora Cintado lo presentó a bombo y platillo a la prensa y ahí quedó, es peor, ya es que ese plan directamente ni existe en el ayuntamiento. Entonces, con esto llegamos a la conclusión de que evidentemente el Partido Popular no cree en la igualdad real, en la igualdad entre hombres y mujeres, y, eh, y bueno, y tenemos un, un hecho ya eh, muy popular y muy común, en la y ya muy, muy hecho voz dentro del ayuntamiento, que es el ejemplo que está dando la señora alcaldesa, que está... Haciendo una ingeniería para no pagar impuestos, se está llevando el dinero fuera de España y eso hace que las banderitas la banderita de España en la muñeca y los golpes de pecho de patriotismo no sirven. Lo que hay que es tener acción. Y en la Delegación de Igualdad, la, la delegada no está actuando y no está cumpliendo con los planes que se han, que se han elaborado. Le cedo la palabra a Carmen Baro. ¿Cuál? La presidenta de Marbella Feminista, bien. Buenos días a todos y a todas y muchas gracias por venir y muchas gracias al Partido Socialista y a Ana por, por cederme este espacio, porque a Marbella Feminista hace mucho tiempo que no nos permiten salir a, a, a presentar y a compartir nuestra, nuestras conclusiones con... Con, el, con la gente de Marbella y San Pedro. Lo primero que a mí me gustaría decir en relación a lo que ha dicho Ana, que es que en realidad lo que pasa en la delegación es que no existe tal delegación. La delegación de, de igualdad no existe en Marbella. En Marbella hay un servicio de promoción a la igualdad de género ...que se paga, que lo paga la Junta de Andalucía... Que, ...y tiene un importe que cada año recibe aproximadamente 435.000 euros... ...a eso se suma una partida obligatoria también por ley... ...de unos 35.000 euros para diversidad... ...y 58.000 euros que recibe el municipio de Marbella... ...de manera anual de, del Gobierno de la Nación... ...por el pacto de Estado. ¿Qué pasa? que el, el resto de personal del ayuntamiento entra cobra desde el del capítulo 1, cosa que no pasa en este servicio porque no pertenece al ayuntamiento. De esta cantidad que estamos hablando, que no llega a 500.000 euros, cobra todo el personal, se paga los sueldos, se paga todo. ¿Qué pasa? Que cuando llega el momento de, de, cuánto dinero, de decidir qué hacemos con el dinero que nos queda, no tenemos dinero para nada. No nos queda dinero para nada, por lo tanto, pocas acciones o ninguna se están realizando desde, desde el Gobierno porque no se puede hacer, no hay dinero. Y nosotros lo sabemos bien desde Marbella Feminista porque a diario recibimos correos de mujeres que, que no saben dónde se tienen que dirigir, que tienen problemas de malos tratos, pero nosotras no podemos hacer nada, nada más que dirigirla a una delegación que no encuentra, a la que no se puede, con la que no se pueden poner en contacto. De, ...nosotros nos asombra que un dinero específico para estas labores... ...que son los 58.000 euros que recibe el Gobierno de Marbella... ...del Gobierno de la Nación, no lo dedican a eso... ...han gastado 30.000 euros en una página web que no existe... ...han gastado una cantidad ingente de dinero en una guía... ...en publicar una guía que lo que hace es promover la prostitución... ...como salida laboral a mujeres que están en situación precaria... Y luego, mmm, no, por ejemplo, y pagar un nuevo plan de empleo, que, un plan de, de igualdad que no hacía falta porque ya había uno vigente. Por lo tanto, estamos viendo desde Marbella Feminista que se está haciendo un despilfarro del poco dinero que nos queda. Nosotras, desde luego, mmm, estamos muy preocupadas porque en un balance anual podemos decir que en esta legislatura, tristemente, cerramos esta cuenta con dos pérdidas que conozcamos lamentables de... ...de una mujer y un hombre por situación de violencia machista... ...y lamentablemente una de esas personas se puso en contacto con nosotras... ...la dirigimos a la Delegación de, de Igualdad... ...y lamentablemente esta persona ya no se encuentra entre nosotros... ...por lo tanto para nosotros es doblemente doloroso. O sea que esperemos que a pocos meses del de cambio de gobierno... El Gobierno que venga sea, una, sea gente sensible, se, se preocupe en estructurar una delegación que no existe. Nosotros estaremos ahí para ayudar en todo lo que sea necesario y que las mujeres de Marbella, San Pedro, La Chapa y Nueva Andalucía no se sientan tan desamparadas como están ahora. Muchas gracias. Bueno, si queréis alguna pregunta… Pasó a con la mujer, la que no se le pudo trasladar mal, al final se le trasladó, ¿no? yo creo que fue la policía nacional la final la que la trasladó porque está ese recurso en todo caso que no debería pero sí si, porque no se terminó o sea se, todo se diluyó o sea ahí quedó se salió el tema y todo el mundo empezó que sí porque no porque sí porque no y ahí quedó pero creo que sí que fue la policía nacional la que al final la trasladó pero claro que no debería en realidad. Lo suelen hacer cuando son casos muy graves o por la noche o en horarios en los que a lo mejor no hay, pero en realidad es, es un deber de la delegación mandar ese servicio. ¿Y el plan de igualdad lo va a terminar el pleno, Bueno, el plan de igualdad se está permanentemente reclamando. Los sindicatos, los, los, los sindicatos y todos están permanentemente, por eso te digo que hay dos reclamaciones, hay dos de que se ponga en marcha y no se pone en marcha. Pero bueno, es que eh, en los plenos ya se repite, se dice, se vuelve a decir, se promete y no se cumple. Entonces, lo que no hay es voluntad política de hacerlo. Entonces ya, por más que se pida y se pide y se vuelva a pedir, si no hay voluntad política, lo que hay ahora son dos requerimientos. El segundo grave, por falta de cumplimiento del primero, y a ver a dónde llega todo esto. ¿no? La verdad que, que ya... Eh. Tras la moción de censura, seguimos trabajando, que en ese momento estuvimos muy implicadas. Participamos en diversas reuniones y, claro, éramos muy pocas las que queríamos, las que, queríamos que eso saliera adelante, porque ya sabemos que en el colectivo de, de limpieza hay muchas personas que han entrado, que tienen mucha relación con personas de, del Gobierno actual del Partido Popular. Entonces, era lamentable ver como una señora de sobre unos años decía que ya no quería plan de igualdad, que ya no quería trabajar ocho horas, Le decimos esto es obstativo para la que quiera digo lo que es in, in, lo que es inhumano es que usted con 75 años no tenga cotizado lo suficiente para trabajar el colectivo fem, de limpiadora es el único colectivo 100% feminizado que todas son mujeres, que trabajan cuatro horas y algunas tienen una edad de que ya hace años que deberían estar en su casa ¿qué, qué supone esto? ...bajas laborales. ¿Qué supone? Que no, re, no reemplazan a las mujeres, porque yo lo puedo decir y sí, sí, claramente sí. cuando yo tenía mi oficina en el ayuntamiento... ...yo me tenía que limpiar mi, mi oficina porque no había mujeres para darnos ese servicio. O sea que no, eh, yo creo que es razonable que una señora a cuando llegada a su edad... Descanse y disfrute de la vida, que no una señora con 75 años y con achaques esté bregando, con subiendo y bajando escaleras y limpiando, que no es que por que es, que es un trabajo duro. Duro, duro, duro. Por lo tanto, entendemos que ella, la que quiera, que es que siempre se ha, se ha creído que es que nosotros obligábamos. No, no. no, no, no. quien quiera está tiene aquí, ese derecho. No. Lo que pasa, el derecho está ahí. Pero el ayuntamiento y el gobierno del de Partido Popular debe decirle a las mujeres, aquí tenéis el derecho, la que quiera, que lo disfrute. Pero no era obligatorio. Y, y a raíz de ahí se, pues, se formó la que se formó. Pero bueno, ellas también, las limpiadoras, lo han decidido. Pero nosotras no creemos que debemos seguir luchando para la que quiera, porque tampoco no se puede ser valiente allí. Entendemos que es un colectivo politizado. Y, y todas no son valientes, es decir, a exigir sus derechos. Por lo tanto, nosotras seguiremos trabajando por ello y luchando por un derecho que, como mujeres, tenemos. las la ocho horas que reclaman la tienen reclama incluir el plan de igualdad. Claro. Es que, claro. además, el plan de igualdad es una ley en sí misma, es claro. de autocumplimiento, de obligado claro. cumplimiento. O sea, es que es... es estrambótico ya casi que, que un ayuntamiento no permite no cumpla la ley, pero vamos, en el ayuntamiento de Marbella ya tenemos el cuerpo hecho a muchas cositas similares. Todas las medidas que hay en el plan de igualdad son de obligado cumplimiento. Todas. Y en el de diversidad también. ¿eh? Bueno, sí, claro. Pero que es que además de el de diversidad. Llegada, Ana no quedó. lo ha dicho, pero es pionero, fue sí, el primero en España. El, el primero en España. Sí, sí, sí, sí. Y, y duerme el sueño de los justos en un cajón. Como tantas cosas. Y ambos planes se involucraron todas las delegaciones, muchísima voluntad por parte de los trabajadores y las trabajadoras del ayuntamiento para ¿Saca? perdón. ¿Qué? Para, para colaborar en ese plan, ¿no? en la elaboración del plan.